<risa> Señores, pasando a otra información, el Pachá logra impacto en su primer día de Pégate y Gana. Señores, entre lágrimas como siempre y desahogo y pullas, el presentador de televisión, Frederick Martínez, el Pachá, se quejó de su abrupta salida del Canal 9. En la entrega, el más reciente programa Pégate y Gana, que es transmitido por Teleradio América, Canal 45. <risa> ¡Ay, Dios mío! Durante la transmisión, el comunicador arremetió contra aquellas personas que quieren su fracaso y anhelan el mismo, que él saliera del aire. <risa> ¿Eh? y para que? Durante, durante su intervención, el Pachá reiteró que el pasado viernes se dio una situación que imposibilitó que firmara el contrato con los ejecutivos de Teleantilla no lo quieren tampoco para allá esto es increíble de este caballero y lo de caso de iba para teleantilla y vete a ver para cuál canal se fue para el 45 y a dónde lo ve, no no lo ve el 45 ¿En el en en en ¿En el 45 ¿sabe? a dónde estaba Villalón lo... <risa> ¿Eh? mírenlo ahí el 45 va a salir ahora calle. El 45 y, lo, y se hizo viral también en, en el fin de semana por el estrellón que, que le ocasionó con la joven que se cayó dándole a, al DJ que tiene atrás. No me sé el nombre. Dándole, ¿Dándole Estaba qué? dando al DJ así, tumbó y se fue la mujer con todo. No está por ahí ese video para mandárselo de, entonces para que la gente ahorita lo vea. Sí, sí, mándelo, mándelo. mande no, no lo manda a Villalona y se lo manda a Villalona llega pasado mañana en otra información Ay, tú ves sabe como que el pachá no está pagando por pues nosotros también eh, como él no está dando el menudito vamos a presentarle video donde el pachá ha eh, ocasión un estrelloncito que tú vas a ver que la gente le gustó y le dio candela en las redes sociales vamos a ver el video Por de nuevo, él fue como que pisó mal, no fue, no, pero adelantado no, vamos normal, normal. Sí, sí, pero no para tumbarlo, no para tumbarlo. Sí, pero mambrú es malo porque se llevó el clave se llevó que había ahí la. No, allá. Y si se cae solo y no se cae la mujer, no causa la, la el, sensación. Claro. El, el pachá, el pachá es increíble. El pachá Caño es... como un zapote. Cuando la madre. Que no se... <risas> increíble en cámara.net, eso, eso es increíble lo del pachá en este país. Eso es algo insólito. Ya salían de él en Nueva York, ya en Nueva York ya no tienen ese y estaba pegado en Nueva York eh, en, en, en esa compañía grande. Pero que el tipo habla demasiado, eh, es un problema. Y, y él siempre busca la forma de cómo sonar, cómo siempre está en la palestra. Y, y, y por otro lado, es bueno tener Pachá, porque eso es lo que nos da noticia. No, no, no. Esto es increíble, ese hombre. Villalona. Es hey, más, tú le debes la carrera al Pachá. Sí. le debe tu carrera al Pachá. Eh, pobre, pobre muchacho. Yo creo que los programas que hablan de son más malos. ¡Ey, No te, no te vayas, fresco viejo. <laughs> ¡Señores!